Alerta en Flia, Marcelo Tinelli nunca pensó vivir algo así. La nueva productora de Marcelo Tinelli, Flia, no tuvo el debut soñado, y el 2018 fue el peor año para los programas televisivos que tiene a cargo. Primero el Bailando 2018, se convirtió en el dolor de cabeza más grande para el conductor, tras los idas y vueltas en su demorado debut, el ciclo del 13 no obtiene buenos resultados en el rating, y es superado por las dos apuestas de Telefe, la voz argentina y 100 días para enamorarse. Como si fuera poco, afectado por la crisis y la baja audiencia, las malas noticias se suman a la lista de la flia. Dos programas de la productora, se encuentran en alerta máxima, se trata de los especialistas del show, conducido por Marcelo Polino, y hay que ver, T, a cargo de José María Listorti. En los últimos resultados. Ambos programas evidenciaron un bajo puntaje en el rating. El programa de Polino, que se emite por la pantalla de Canal 13, obtuvo 3.8 de rating, mientras que el ciclo emitido por Canal 9, solo recogió 1.9. De esta manera, la crisis económica, los bajos presupuestos, la falta de propuestas e ideas originales, se suman al año negro que atraviesa Tinelli y su productora.